...encontrados culpables de asesinato y complicidad. Será mañana martes 15 de junio a las 2 de la tarde... ...cuando el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad... ...presidido por la magistrada Isolina Contreras Peralta... ...dará lectura al fallo de la audiencia preliminar... ...seguida contra los acusados Marlin y Marlon Martínez... ...por el asesinato de la menor Emily Peguero. Hay elementos probatorios que tendrá que usted acogerlo... ...por lo que se llama la libertad probatoria como son la no evaluación, porque fíjese algo, la libertad probatoria puede ser usada por los jueces, pero la libertad probatoria no es la patente de corso que le da a los jueces para utilizarla de manera melaganaria. La transmisión en vivo la podrá seguir a través de Telenor en el canal 56 y 10 con todas las incidencias del caso. En el fallo se determinará si los imputados serán enviados o no a juicio de fondo y cuáles pruebas serán incluidas en el proceso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.